Bueno, ya de vuelta a Unity, los, lo que nos falta antes de poder ejecutar el proyecto es volver aquí al GameObject Physics Manager porque eh, tenemos que asociarle por un lado el script del mismo nombre, lo mismo con el nodo High, Hacemos, le asignamos el Node, en el nodo Low también le asignamos el script Node, en Spring el script Spring también y eh, que no se nos olvide que physics manager en el inspector vemos que tenemos que asignar mmm, el game object nodo high, nodo low y Spring. Por lo tanto ahora seleccionamos nodo high y lo asignamos en la casilla correspondiente, nodo low lo mismo, lo seleccionamos, arrastramos y soltamos en nodo low, y el Spring, tres cuartas partes de lo mismo. Con lo cual, en las propiedades del Physics Manager tendremos la variable pausa, eh, ahora mismo no está activada, pero se activa por defecto al arrancar la animación, los dos nodos, el muelle, la gravedad, que veis que es un vector con tres componentes, podríamos modificarla aquí, el método de integración, trabajaré directamente con el simpléctico porque ya sabéis que le, el explícito, eh, diverge rápidamente y aquí eh, tendríamos el paso de integración. En, eh, en los nodos, por ejemplo, el nodo inferior que es el móvil, podríamos eh, modificar su masa, 5 kilos, o darle una cierta velocidad de momento, dejo velocidad 0. Y en muelle tengo aquí las propiedades de eh, la rigidez del muelle, en este caso 100. Entonces, en principio ya está todo preparado. Eh, como en el nodo inferior, le hemos puesto velocidad inicial cero significa que eh, hemos colocado eh, en esta posición así oblicua el, el muelle eh, o el péndulo y vamos a soltarlo sin velocidad inicial. Vamos a ver qué ocurre. Voy a activar la animación eh, recordemos que por defecto Voy aquí a Physics Manager, por defecto está pausada y la activo. Entonces vemos que efectivamente empieza a oscilar. Estoy utilizando el método Euler Simpléctico, ¿recordad? Y eh, estamos moviéndonos en, en un plano. A ver si soy capaz de moverme en un plano. Si me pongo así de perfil veis cómo efectivamente el péndulo eh, se mueve siempre en un plano. ¿Vale? De tal manera que este es el plano XY, pero si yo ahora me pongo a 90 grados, pues vamos viendo cómo a veces se acerca o se aleja, es decir, la longitud del muelle está cambiando continuamente. De igual forma, podemos, por ejemplo, cambiar ahora la velocidad inicial del muelle. Por ejemplo, voy a suponer que eh, le voy a dar un empujón en el eje Z, por lo tanto la velocidad Z inicial va a ser de 5. Entonces ahora al darle a la animación, voy a colocarme para que se vea mejor, el eje Z es este eje azul, vale, este que vemos aquí. Voy a poner un poquito así en perspectiva para que se vea mejor. Entonces ahora inicialmente va a tener un, un arranque, un golpe de, de efecto hacia el eje Z. Arrancamos de nuevo la animación pulsando la casilla de pausa y veis cómo efectivamente ahora el muelle se mueve de otra manera. Ahora eh, como el eje Z es perpendicular a, al, al muelle en sí, Ahora está oscilando que dando vueltas, está oscilando de manera circular. Lo mismo podría ser cambiando las propiedades. Eh, puedo cambiar también, por ejemplo, el muelle para que sea más blando. Le pongo una constante de 10. Ahora va a oscilar con mucha mayor amplitud porque el muelle se puede estirar. Entonces veis que efectivamente... Me tengo que alejar incluso para poder ver mejor el, el muelle, la oscilación completa que está haciendo. Yo, eh, pinchando aquí en las propiedades del nodo, veo en todo momento la posición y la velocidad que está teniendo. ¿vale? Por lo tanto, eh, podéis seguir jugando con los distintos parámetros, tanto de la constante de rigidez del muelle, la masa del muelle o la velocidad inicial del nodo, o efectivamente cambiando el método de integración. Y entonces iríais viendo distintos efectos en la animación. Bueno, y hasta aquí este ejercicio.